sean bienvenidos nuevamente a su canal pre -video. el día de hoy les estaría haciendo la segunda parte de cómo podemos eh, insertar diagramas pero en este caso les enseñaré cómo podemos modificarlos en esta parte vamos a aprender cómo cambiar el modelo o el diagrama eh, también aprenderemos cómo cambiar el estilo del diagrama cómo modificar o cambiar el tipo de diagrama y por último cómo eliminar elementos de los diagramas lo primero que vamos a hacer es pulsar nuestro diagrama ahí está seleccionado nuestro diagrama y a continuación vamos a cambiar el estilo de diagrama para eso lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra barra de herramientas en la parte inferior de nuestro celular aquí donde está esta flechita verdad pulsamos y miren como estamos trabajando con smart Tire. Entonces, inmediatamente nos abre el menú de ese diagrama. Para entonces cambiar el estilo del diagrama, vamos a ir hacia abajo. Y aquí donde dice estilos, vamos a pulsar. Ahí se nos abrirá. Miren, ese, ese menú se nos abrió. Aquí hay diferentes estilos para poder eh, seleccionar. Vamos a ubicar este, por ejemplo. Miren cómo queda. Es muy lindo, se ve muy, muy en 3D, muy chulo. Eh, vamos a ver este para ver cómo se ve o sea ustedes van jugando y eligen el estilo que mayor o sea que más le convenga que ustedes crean o consideren que va mejor con su presentación en este caso voy a dejar el primero porque fue el que más me llamó la atención el segundo paso que vamos a utilizar cuál es cómo cambiar el color bien para eso simplemente vamos aquí donde dice colores nuevamente Miren, en la paleta de colores seleccionamos e inmediatamente aquí nos va a abrir un menú de ya colores o diseños predeterminados. ¿Verdad? Y diferentes tipos de énfasis. Aquí están todos. Miren, vamos bajando, podemos subir, pero voy a agregar este para ver qué tal. Miren, miren cómo se ve, miren qué lindo. ¿eh? Si quieren volver a agregar, simplemente le dan a colores nuevamente y van cambiando, van cambiando las tonalidades. Pero le dejaré... El primero que estuve utilizando, déjame ver. Vamos a poner este. También se ve muy lindo. Voy a dejar ese. El tercer paso que vamos a hacer ahora es modificar o cambiar el tipo de diagrama. Para eso vamos a ir directamente aquí donde dice diseño. Vamos a seleccionar. Y miren, aquí nos aparecen los tipos de diagramas. O sea, está desde el de lista, el de proceso, ciclo, jerarquía etcétera. ¿Qué pasa con esos con esos diagramas? Esos diagramas solamente van a poner contenido, pero no podremos agregar imágenes. Ahora, el diagrama la última parte, en la que dice imagen, son diagramas en los que podemos agregar no solamente el contenido, sino que también podemos agregar las imágenes. Por ejemplo, si yo selecciono este, miren, se va a modificar, quedó mi imagen con el contenido. Eh, si quiero modificarlo otra vez, voy nuevamente donde dice imagen y voy modificando. Ahí voy cambiando el tipo de, de diagrama que quiero. Le doy otra vez a imagen y por ejemplo vamos a utilizar este. Miren, entonces ven, van cambiando de diferentes, eh, se van cambiando las posiciones, el tipo de diagrama también. O sea, todo va variando en esta parte de aquí. Recuerden que lo tenemos tipo 3D, por eso se van viendo así. Pero si lo queremos dejar normal, también estaría súper bien. Ahora les enseñaré cómo podemos eliminar elementos de los diagramas. Simple, sencillo y fácil. Lo único que debemos hacer es posicionarnos en el, sobre el elemento o pulsar el elemento que queremos eliminar. En este caso, por ejemplo, si yo quiero eliminar esta que dice lavar, miren, lo pulso. Y aquí me sale un menú con opciones ¿Lo ven? Este menú Ahí hay una parte que dice eliminar Le daré a eliminar Y miren, se me eliminó ese, ese, ese contenido Ahora, si yo quiero eliminar otro contenido Simplemente, por ejemplo, voy a eliminar comer Lo selecciono Miren, lo, lo dejé pisado Y voy aquí y le doy a eliminar Miren, ahí se elimina ¿Vieron? ¿Vieron? Ya solamente me quedan dos categorías. Es nada, hasta que ha llegado el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Suscríbanse a mi canal porque con esto me ayuda muchísimo. Y déjenme sus comentarios diciéndome qué les pareció el tutorial y qué temas quieren que hable en el próximo video. Bye, bye.